2, 1, bienvenida a tu muerte Es normal que lo aviente, que te comete Que no puedes tú ser el más fuerte Para quien te quiere España Si tienen Bennett que lo represente Te juro que tú estás muy mal Dentro de este verso y este freestyle Ay, qué mal Tú ni jugando en el Madrid podría ser real El valiente es un cobarde, si aquí hay otro más valiente. ¡No! Es cierto que supones es... los versos en improvisaciones. Era cierto lo que decía el escone. Cuando llega alguien hardcore, se te caen los pantalones. Esto es de a diario. Quiero que observes fijamente al lobo este barrio. Este no es de barrio. Para ser de la calle no tienes lo necesario. ¡Tiempo! Oye, un ruidazo para mi hermano este barrio. For real, papá, muérete vale, tu puto huevo. <risa> ey, ey, ¿cómo fue, más Representando al alta en las legas. Ey, Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Para ser de calle tú no tienes lo necesario. Eres el más feo y gordo del escenario. ¡No! ¡No es todo lo contrario! ¡Que te follen escones! ¡Yo soy 100% de barrio! ¡Noo! ¿No te queda claro, bro? Te pulo en el mic, skill, improvisación dices que Vene es mucho mejor, ¿no? Ahora pregunta, ¿quién le enseñó a Vene? Pues fui yo. ¡Oh! Que te quede claro, con el punto estilo por el barrio, te folló en las horas, te folló a diario. A partir de ahora tu nuevo nombre es gatita este barrio. ¡Oh! Gatita, siete te la cita, quién apita, reapital, que te compita, te complicará. No buscan la salida, con quita te cuidado termina una venda vital que quita. ¡Oh! ¿Por qué te atrás? Mira tu cuerpo, es una freidora por detrás. ¡Tras! ¿Qué es lo que de causa? Yo no puedo poner ni sonido ni pausa. Porque vayas con tatuaje, no vas a ser más de barrio. Porque presuma, no eres mejor, lobo este pario. ¡Tiempo!